estáis viendo que y voy a hacer un nuevo vídeo de, bueno, voy a hacer unas bromas y allá a ver qué no, como bien nos sale bueno eh, tenemos un petardo aquí uno que me he creado en realidad no es de verdad y se lo voy a tirar a una persona a ver si va el vídeo como va a ser mi primera broma pues bueno y a ver qué tal nos va y todo